Bueno, en esta ocasión también en esta rueda de prensa, aunque ya eh, hablamos contigo en la mancomunidad, pero me pareciste tan simpático y digo, hay que ponerle al cachofa otra vez aquí. ¿Otra vez? Que bien? no se sabe cuándo vamos a tener otra oportunidad. Dímelo otra vez. Bueno, que no sé cuándo voy a tener otra oportunidad. Ah, claro, claro. Y esta es la mejor oportunidad. Aquí la, hoy es la fecha del premio. Aquí, aquí, aquí te pillo, ¿no? <risa> Cuéntame ya esta noche en la gala, mm. eh, cuéntame cómo lleva. Oye, que ayer estuve viendo eh, Anthony Blaze y lo vi a él, vi el teatro, digo, qué maravillas tenéis aquí en este Pona, qué cosa más preciosa. Ya me gustaría que, hacer aquí un monólogo, uno que estamos preparando de Sancho, hacerlo aquí porque esto es, además, la sonoridad está muy bien equipado. Bueno, te ha dicho ya el número de la lotería, no sé es qué la, la tiene tan cerdita. La ha muy cerca, ¿te ha dicho el número de la lotería? No me lo ha dicho, pero estoy esperando. <risa> Me ha dicho Julio que, que vamos que me lo va a presentar en condiciones. Ya me lo ha presentado, pero tenemos que hablar en privado, pero sin cámara, Pepe. Ya sabes, si te no lo chivas, ya <risa> Gracias una vez más por atendernos, eres muy simpático. Gracias Elena, gracias Pepe.